Estuvimos en Netflix en la Chef última table. temporada de Chef's Table. Ahí salen varios restaurantes y de todo el mundo y Chef's famosos quedan así como Pues ahorita que estamos aquí aprovechamos para hacer nuestro recorrido de esos restaurantes y de de nosotros. <música> Eh, venimos a este, es como, restaurante, es como que es como, es como, como bar, bar, sí. eh, lo bar, Miquel, mil Milk que bar. lo vimos en Netflix en la que de lo que Ahí salen varios restaurantes de todo el mundo y Chefs estamos así como innovado. Pues ahorita que es lo que es lo que de que es les pongo un pedacito del video ahorita. Cookie, being like, I know, maybe this cookie isn't going to round out my diet, but it's what's going to bring me joy. I love baking because it reminds me of my grandma's and it makes that moment in life a little sweeter. Eh, y bueno, la historia es de que yo estaba chef, trabajaba en otro restaurante y, este. Eh, un día tenía que hacer un pie y pues le puso, fue a la tienda y compró eh, cereal y le se lo puso la leche y entonces aparte ese es el chiste de, de estas malteadas. Así que la leche, y, está, la leche está remojada en, en el cereal. En cereal es vale, Vamos a ver, vale, esta, esta es la malteada. Esta malteada vale $9, barato dólares Gracias. Thank you. Lo no sabe igualito a cereal con leche. Igualitito al que se usa en su casa. Y el pie costó como. $6. De crack. $6. Que porque dicen que te envíes, por eso se llama crack pie. Costó 8 dólares. 8 dólares este pail. Es petit. 8 dólares este petitcito. <risa> Y se llama Crap porque te envicia, te hace adicto. Pues esperemos que Maris no se haga adicto. te hace adicto? Pero ven, es para ti. Para el precio se es está caro. se fueron 15 dólares por estas dos cosas. A ver. Rico, que te gustan las cosas dulces. Me quedó, no, no, está bueno. Pero no por el precio. Está demasiado caro. Pues, rico, vengan a probarlo y nos dan su opinión. Si alguien ya ha venido, déjenos sus comentarios. Así es. A ver si pero bueno, yo... Lo mismo que los otros. Esta vamos a probar un postre de una chef reconocida de Netflix, de Chef Table. No recuerdo el nombre, pero la vieron ahorita en el video. Complementando el video. A ver. Yo soy más target de este tipo de cosas. Maris no es tan dulzosa. Ok. Ahí les voy. Esta cosa. Efectivamente como bien dice Maris. Y como saben en el programa de Netflix. Si no lo han visto. Véanlo. La verdad está bien padre. Creo que de esa temporada es el, es el que me gusta más. El de esa chef. Este, tal cual. Tal cual lo explican en, en, en, en, ese, en ese video. Es como si estuviéramos... Mm. tomando una malteada de, de las sobras del cereal. Lo que sobra del cereal, la leche está de, de, de... Y ese es el secreto, ese es el truco. Lo que queda en el cereal, remojan la leche con el cereal y con esa, el saborcito de esa leche, incluso aquí tiene los pedacitos de cereal, sabe eso. No sé si valga el precio, pero la verdad es que es algo que... Pues que yo sepa en ningún otro lugar igual después se pone de moda este sabor pero es algo único es un sabor único y que pues, tal vez vale la pena probarlo una vez lo voy a intentar lo voy a intentar replicar y si si ya estaremos haciendo el video. y hablando del crack pie, la verdad está muy bueno está muy muy muy dulce pero no es nada como fuera de otro mundo He probado pies todavía un poco más ricos yo creo Yo creo que aquí el que vale la pena Es la malteada Porque si sí es un sabor que nunca lo había probado yo en malteada Y este pues, es un sabor más Más común Más común y muy rico mm -hmm. Pero bueno, ya probamos El Milk Bar En Chelsea de Nueva York ya